También ha usado la asamblea en principio hasta a Gramal para poder conseguir la acta. No están y ya tendréis que tener un par de personas en Tenim... I... la acta. Antes de lo en la acta. También... Y sobre todo recuerden la actividad de la bici. Si alguno ha de bici mismo sería falta. También me ayuda en el que ustedes. Tenemos aquí al mar que estará en el Tornaparaules. Torn eh, es que no cuando se hagan el Tornaparaules, se hagan así. Básicamente, el hablarás... objetivo era dividir la Asamblea en dos blocs. Eh, Tendríamos un primer bloc, que serían actualizaciones y convocatórias, que es todas las convocatorias y actualizaciones, sí, bueno, actualizaciones es que se hacen en el pasado. ...y acción, agotación, medio ambiente, entorno en rural y acciones. Mira, todos estos grupos se es van a reunir reunieron a hacer que s'ha trobada, eh, tant molts d'aquests han va sortir grups propis de Vallès, però a més a més, al molts d'aquests grups que s'han reunir van sortir grups eh de tot Catalunya amb l'objectiu d'anar a reunir totes les comissions i grups de treball que s'han troben a tota Catalunya al mateix tema para compartir la información, no duplicar feina, etc. A las horas, la feina que va a hacer la va a ser muy buena, porque muy, muy buena feina pero tendremos un problema la participación el número de personas que van venir porque problema problemas de comunicación, etc. Entonces, creo que es necesario crear un grupo de aprovales catalanas dentro, de, dentro de este grupo, un grupo de gente que analizan el porqué de todo esto y no es que todas las poder asambleas de barrios y pueblos de Cataluña. sino que cada mes, mes y medio esto hay que acabarlo de acordar con la gente, pero que hace un éxito de convocatoria y que hay muchas ganas de que se de que barrios con eh, sectores y hacer un poco, dentro de que es distinto, como tema de los desahucios, extender el soporte mutuo a empresas donde sea que nos hagan llevar que estén haciendo una lucha. Pongo un ejemplo, ah, se va a enviar, bueno, el día 18 es la próxima asamblea, se está trabajando una propuesta de gente de Caprabo que vinieron este día 30, para hacer el día 23 de este mes de diciembre a las 18 horas en cada barrio, en cada pueblo, de que somos jubilados, parados lo que sea. Todos debemos de luchar contra esta situación de opresión porque a todo el pueblo nos afecta. Y cuando se quisieron dar cuenta el edificio que había al lado, 11 viviendas de Cataluña Caixa, que estaba prácticamente terminado, que se lo habían quitado al eh, constructor eh, embargado. Total, en este momento el edificio está ocupado por el 15 de terraza. Y la vamos por esto. Gracias. Ah, pues terminemos, escribiremos aquí el contacto y que todo el mundo venga, se apunte, manda un mail, y el objetivo es coordinar a toda esa gente que tiene móviles 3G y que se en eso, para que podamos estar en todos los sitios donde ocurra algo, grabando y que todo el mundo lo pueda ver. Sería bueno también que si esas personas pudieran eh, hablar en inglés, que también eh, comentaran en inglés, porque hay muchos sitios del mundo donde nos están contactando diciendo que quieren saber más de Barcelona y quieren ver lo que pasa. Así que sería bueno, al final, cuando acabemos, apuntaremos aquí el contacto. Toda esa gente que quiera colaborar, que se dirija a nosotros. Y para empezar con el proyecto de. Es muy sencillo. ¿Y. Mario? Eh, había ya un primer proyecto para cubrir con ese streaming de People Webness, que consiste en una ruta que nos van a explicar. bueno, hola, hola a todos. Eh, bueno, la idea es la o sea, el siguiente. El... No sé si saben, en la ciudad que está prohibido desde el año 98 reciclar. En realidad, si uno recicla, recibe multas en base de 400 y pico de euros en adelante, hasta 3.000 por la ley de medio ambiente. Esto es una ordenanza que salió de medio ambiente, que abrir un contenedor cualquiera sea, nos lleva hasta 3.000 euros de multa. El caso es el siguiente, esto es injusto, Siendo que va a haber una, ho una hoja de ruta que viene del lado del Banco Central Europeo y que Rajoy está aceptando en este momento, que es hacer un techo para los trabajos comunes que tengan mucho, eh, mucha concurrencia, hacer un techo de 400 euros. Y es la ironía. Es decir, ¿cómo? Nos cobran 400 euros por abrir un contenedor como mínimo, pero nos ponen de nicho para el salario 400 euros. La intención de la acción es el lunes que viene hacer una acción en vivo, como estaba diciendo el colega, con el streaming, de ir haciendo diferentes rutas, que ya están marcadas con los equipos que se han formado en la semana para ir reciclando y abriendo eh, lugares donde no se puede reciclar hay lugares en la ciudad donde permiten reciclarlas, eh, tipo la boquería bueno, hay diferentes lugares así donde no hay conflicto, se comparte la comida, se comparte lo que hay pero en otros lugares no, y bueno, la idea es hacer la denuncia además de eso eso viene de cola por la noticia y la idea base es denunciar esto a nivel mundial porque las bocas de producción de alimentos, por ejemplo supongamos 100 tomates, cuando se producen 100 tomates y solo se venden 80, los otros 20 se dan subsidios, que eso lo paga el gobierno, lo pagamos nosotros, para mantener el precio de la comida. Y esa comida se tira, ¿cierto? Para mantener el precio de la comida a nivel mundial. La denuncia es esta. Y la acción, cuando más gente seamos, mejor va a ser porque va a ser a nivel mundial esto. bueno. El lunes a las 7 y media de la tarde nos juntamos acá y hay cuatro rutas para hacer de ciclado. Si se quiere sumar, bienvenido sea ser. Bueno. En un principio hablamos con comunicación y con audiovisual para que se encarguen de hacer un tutorial para que todas las personas que quieran participar de este proyecto sepan qué representa emitir en directo un evento lo que es el plano fijo lo que es la luz lo que es el tiempo lo que es la condensación lo que es también lo que se dice lo que se comenta y capacitar a la gente para descentralizar un poco también lo que es la comunicación y que seamos cada uno de nosotros testigos de lo que pasa es todo ahora apunto aquí el, el email y los que estéis interesados os ponéis os podéis apuntar el foro social catalán que se va a realizar en, en enero bueno, durante el mes de enero y febrero nos ofrece la posibilidad de juntarnos todos ahí y crear una gran movilización y una gran confluencia de energías, de experiencia y de personas que mezclen toda la energía del movimiento 15M con toda la experiencia de todos los movimientos anteriores al 15M eh, Es que no sé cómo explicar la tan poco tiempo, macho A ver... Vale, entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que os proponemos? Os proponemos o sea, juntarnos todos, 15M, Democracia Real Ya, Plataformas diferentes, Movimientos Sociales a nivel nacional e internacional, a través de este Foro Social Catarán, que es un evento, un evento en el que nos reunamos todos, en el que todo el mundo pueda aportar las experiencias de las alternativas que ya existen, que no hay que desarrollar desde cero, no hay que seguir desarrollando, sino que ya existen y están un poco aisladas, una tras otra, una, una por cada lado, juntarlas todas en las herramientas que ya hemos desarrollado durante todos estos meses que nos permiten trabajar de manera horizontal y de manera transversal y entre todos poder construir un modelo de política, o sea, de política, un modelo político, social, económico, transversal, de, o sea, de manera transversal, de manera horizontal, pero sobre todo de manera coordinada, acorde a medio y a largo plazo, que poder desarrollar durante el tiempo que nos queda aquí en el cual durante un mes se expondría mediante talleres todas estas propuestas, todos estos proyectos, todas estas elaboraciones mientras el 15M que lo que más tiene que aportar es metodología, es experiencia, es movilización ciudadana, una nueva forma de movilización ciudadana, una nueva forma de ciudadano comprometido sin haberlo estado antes aportará toda esa experiencia para, corto, para llegar al foro social catalán mezclarlo todo junto con las herramientas que hemos desarrollado, MN-1, propongo, asambleas de barrio, y a partir de ahí empezar el proceso de construcción que nos lleve lo que nos lleve. Eh... Vale, el contacto lo apuntaré aquí porque os lo puedo decir aquí en voz alta y se os va a olvidar a los 35 segundos, entonces lo apuntaré aquí y luego el que quiera contactar con este proyecto, pues invitados estáis todos, se necesita mucha gente. El martes 20 se hará un llamamiento por, por internet y por estas cosas, estas cosas que hacemos nosotros, ¿vale? Y entonces la, se convocó una movilización para el 28 de enero, que, que, que es el foro de Davos. Perdón, ya me callo. Este año realizamos el tercer foro social catalán, aquí ya sabéis que el foro social catalán eh, se hace bien anualmente. El otro año que no se hace aquí se hace el Foro Social Mundial, eh, en, en Puerto Alegre, a veces en, en Mumbai, a veces en Dakar. Eh, y el Foro Social Mundial empezó en el año 2001 y pretende ser la agrupación de todos los pueblos eh, y todos los colectivos que no están eh, en absoluto de acuerdo con este sistema eh, globalizado alrededor del mundo que está matando las esperanzas de la ciudadanía. Entonces, lo que en el Foro Social catalán ahora hemos visto es que con el resurgir de esta gran esperanza que constituye el movimiento 15M tenemos puestas unas grandes ilusiones en la fusión entre lo que ha venido funcionando aquí desde los años 2000, con todas las campañas que ha habido contra la Europa del capital de la guerra, con todas las campañas que ha habido también por la, por la, eh, contra la privatización de los servicios públicos, por todas las campañas que han llevado cientos de asociaciones durante eh, los años 90 y los años 2000 hasta el presente. Eh, hay bastante consenso, pero todavía se está debatiendo, ahora mismo hay una reunión internacional por internet que se está dando hay una dos tres por semana para debatir todos estos temas están abiertas cualquiera puede participar desde cualquier parte hay traducción y todo lo que se necesite y luego el día 15 se está preparando para eh, lo que sería eh, se ha llamado nombre en clave global strike strike pues en inglés se, se, se denomina para la se usa como denominación para la, eh, las huelgas y si sí, y también significa golpe, entonces también se pretende que sea un día de transición, pasarse a cooperativas de crédito en Estados Unidos, por ejemplo, es para ellos es un acto de transición, y pues se pretende pasar a modelos alternativos económicos, sociales, políticos, y se está preparando bastante para que sea un día global en ese sentido. Bueno, se, se ha decidido el 12 de mayo bastante porque hubo un consenso después del 15 de octubre que dijo que eh, lo normal para preparar un día global son cuatro meses, se vio que en menos de cuatro meses ninguna convocatoria había tenido efecto más que el 15 de octubre. Además, bueno, esto ya he dicho, es sábado y se pueden hacer manifestaciones, ya era buen tiempo, etc. Bueno, eh, fins aquí al punto de actualización. Comenzaríamos con de la Academia de Asamblea. El primer punto, podemos el punto 2, serían las propuestas para el 28 de desembre. Es un día que se está trabajando la el eslogan de Inocencia, aprovechando que es el día de los sants Inocentes, de comenzar a trabajar en acciones que ahora exposen. Hola, buenas tardes. Eh, vinc aquí para hablaros de las calles de coordinación de barris de Barcelona. Un copo en el sur de Plaza de ja, ja, ja hem, ja hem Cataluña, eh, eh, a los barrios se han comenzado a acusar a los junts Ha buscado una amiga, y Frita es la de culminación, están representados a los barrios de momento a Barcelona, después ya en la culminancia mesa andaban. A las horas se han reunido ahí, yo veo el palfeta de la propuesta que ha surgido aquí de, de organizar las asambleas generales, a las gener. horas come, a las recogiremos y hablaremos de la reunión de la España de Coordinación, que es el día 3 de acuerdo a las horas comenzaremos a hablar sobre aquel tema. Una cosa que surtió sortit la España de, de, de Coordinación ser montar una convocatoria común y ver desde que el 28 de desembre Una convocatoria común de todos los barrios, lo que se pretende es al de matí del día 28 en salir a los barrios y de una manera eh, autónoma poder hacer acciones eh, a los barrios, hacer avanzar. parte, con sus fuerzas y fe acciones como, por ejemplo, al Damatí, de mañana, al metro. Y repartirlas allá, dirás al dins el metro, y dirás que estas lluvias, lo que habían pensado, es evidenciar lo evidente. Como para en eh, tres ejemplos de la Constitución Española, donde han que el tribunal derecho al trabajo, a la vivienda, etc. Y usar a como una cosa evidente que nos están prenando el pelo. Y a las horas que ya ja ja no nos creen todo, que se están bien y que han perdido la inocencia, que es el problema. Les pueden hacer las acciones autónomas a cada barrio de cada barrio de la mano que les con o contacta a los barrios para ver a qué es No, no, no están cortinados a en gente, este sino que cada sufa la sepa. Eh, Ahí, a la España de Cortina, Sigo va a pintar a los trabajadores de Capravo, por ejemplo, y les van explicar lo que aquí os ha explicado una mica van y aparte de, del día 23 que van eh, seva acció, están también muy interesados en que nosotros, los barrios, eh, también ens presenten dins a seus centros de trabajo, eh, el día del, del 28 que tenemos su apoyo también. Eh, aquí hay unas llufas gigantes a todos los barrios. Una llufa es un monigote lo que se cuelga el día de los inocentes a las horas, eh, aquí, fui un taller, y después fui una plantada, y entonces los jardines de todas las lufas, lufas si pueden llegar, son cartones de la que está mira, y deseo las todas por aquí, y donar una vuelta, bueno, acá no tenemos que dar, que es dinas acción que haré, aunque sea de la comunidad, mejor. Este uso de humidades, a la playas de coordinacía, esta varga, es por este humidades, el día 28, aquí al otro lado, se va a la tarea. La de coordinació de coordinación es Alfredo de Gené, al Alfredo estoy combinado todos los, de todos los colectivos de lluita y todos los que tengan alguna propuesta que hacer a los barrios para trabajar conjuntamente, estoy És Es 13 de la el, tot, eh, organiza San Andreu, será a las 7 de la tarde, pero San Andreu, aunque este, de que diga en España, eh, lo haremos servir.